Hola, hola. Hola. Eh, bueno, mi pregunta va orientada para Shadow. Quisiera ver. Eh, saber cómo te has sentido con el cambio de los jugadores en la escuadra eh, venías pues ya desde hace algún tiempo algunos splits trabajando con lesa trabajando con Ace y pues ya ahorita este cambio digamos que lo único que te queda así como cerca en el salón cómo has sentido ese cambio y has tenido alguna dificultad para adaptarte con los nuevos jugadores o por el contrario lo has sentido que ha sido muy fácil eh, no o sea son o sea Santi Rey y Seo son jugadores o sea, Santi sobre todo era un jugador que antes nosotros creíamos que era estaba como el nivel de José y, y por ahora lo está demostrando O sea, le falta todavía un par de cosas Pero eh, nos sentimos cómodos con él SEO eh, para ser un chico... La verdad que viene de, un, de tier 3, digamos eh, La verdad que es muy bueno mecánicamente Y por ahora nos está yendo muy bien eh, Es muy fácil de manejarlo, por así decir Porque... O sea si, si, no está como muy dispuesto a, a mejorar, y eso es lo bueno. Y Rey creo que la verdad es lo que esperamos, o sea es eh, un import con muy alto nivel que siempre pasó, o sea, pasó por equipos muy buenos y tiene mucho conocimiento que también está aportando demasiado eh, al avance. Ok, ahora seguimos contigo, Julio. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Hola, Shadow. ¿Quién? Eh, acá, Ricardo de Rocking Games. Eh, mi pregunta va para Shadow, igual. Eh, tu rol, el rol de soporte es el que más cambio ha tenido prácticamente en toda la liga, eh, con la salida de Newbie y con la salida, eh, bueno, con el retiro de. Eh, ahí de este. Ah, ese, bueno. Es slow, slow, sí. Es <ríe> perdón. Eh, prácticamente de, de los top tres, pues quedas tú, ¿no? Y todos los demás, de una u otra manera, o eran tabla baja, en caso de Paula, en caso de yuhari o vienen de las segundas eh, divisiones. ¿Cuál es el reto como soporte para Slow para este clausura de 2021? Como, no entendí, como Slow. Para Shadow, ah, <ríe> o sea, ah, no, ah, el primer fallo del año. O sea, me enfrentar eh, de ¿no? Perdón. No, sí, disculpa. Sí. Eh, digo, con tantos cambios y, y con la retirada, quedas tú como eh, prácticamente el, el mejor soporte de la región a, a falta de lo que muestren los demás. Eh, pero, ¿cuál es el reto deseado para este, para este 2021? O sea... Mi reto es volver a ganar, o sea, la verdad, es demostrar que puedo jugar bien con SEO también. Y nada, eso, o sea, no... ser la mejor bowling, supongo. Perfecto, muchísimas gracias. Y perdona ahí por el... No, nada, no, nada, no pasa nada. Hola, chao, ¿qué tal? Acá Juana de Prensalol, saludo también a Kim. Mi pregunta es para ti, por supuesto. Eh, quería saber, con todos los cambios que ha tenido R7 eh, para 2021, incluyendo la salida de jugadores como ACE, etcétera eh, etc., eh, quería ver cómo anda el tema del liderazgo dentro del equipo in-game. Eh, ¿Sientes que, en particular, eh, tú tienes que tomar un rol más de liderazgo dentro del, del desarrollo del juego? Eh, ¿O es más bien algo que se está repartiendo, digamos, en, en el quinteto... Completo Y ahora a mí no, sí eh, O sea, creo que Estamos aportando todo Pero creo que el que más está aportando Como que es Rey creo Como que siempre habla mucho Todos los juegos y, y como que Si tengo que pensar quién es el que más habla Y se le podría decir líder, sería él Ahora ¿Y tú dónde te ubicas ahí? O sea soy como el, supongo que soy el que segundo habla porque SEO y, y Alena no hablan mucho, pero siempre están apoyando y Santi también. O sea, Santi y yo casi siempre hablamos para también o sea, manejarnos en el mapa y eso. Listo. Gracias, Shadow. No, nada. No. Ok, seguimos con Renzo. Eh, hola, Shadow. Hola Kim. Claro. Soy Renzo Vera de Plus Gaming Magazine. Y mi pregunta es si hubo dificultades con respecto al idioma, eh, con, con Reino, quien viene de Corea, y ha jugado en el pero eh, quería saber si han podido adaptarse, o todavía tienen problemas. Si sí, sí nos costó hasta que entendimos que la idea era comunicar lo, lo más que se pueda en inglés eh, y nada, es un desafío para todos, pero creo que vamos progresando y eso es, es lo importante. ¿Quién, perdón que te interrumpa, estabas muteado en tu micrófono. Podría repetir, por favor. Ah. Uh -huh. Ya la hemos molestado, ¿no? Ok. te okay, entiendo. Igual bueno, no está ahí. Eh, te repito la respuesta, perdón. Eh, okay. Lo que decía, o sea, creo que sí, siempre que, que uno mete eh, jugadores de, de otras regiones con, otros, con otro idioma, siempre es una barrera. En el caso de, de nosotros, al, al principio era tratar de comunicar lo mínimo posible en, en, en inglés y hablar en, en, en castellano, obviamente, porque tenemos cuatro jugadores. De, de, de, Latino, de Latinoamérica eh, hasta que entendimos que, que lo mejor era tratar de comunicar lo máximo posible en inglés y, y de ahí la, la comunicación del equipo ha, ha mejorado bastante, entonces vamos a seguir por ese, por ese camino y, y sí, hay, hay mucho progreso en, en ese tema. Muchas gracias, chicos. por bueno, nada no, para mí, la verdad. Perfecto. Ahora seguimos contigo, Eric Hola chicos, un gusto saludarlos nuevamente. Soy Eric Antonio de Bonus Stage MX. Bueno, eh, mi pregunta va más encaminada para aquí. Tras la victoria del año pasado, ¿cómo se siente el equipo para esta nueva apertura? ¿Y cuál creen que sería su mayor reto o desafío durante este split? Eh, primero que nada, hola. Eh, la verdad es que está, estamos muy contentos de, de haber ganado el, el clausura del año pasado. Eh, 2021 es, es un reto obviamente nuevo, eh, tenemos tres jugadores nuevos, Es eh, tenemos un import en top que, que nos genera a veces una barrera de idioma, tener que hablar en otro idioma. Eh, el objetivo es claro, volver a ganar, eh, sabemos que somos un equipo totalmente nuevo, se nos fueron tres jugadores, tres grandes jugadores, entonces el objetivo para este año obviamente es, es volver a ganar y, y eso es el objetivo número uno. Eh, volver a ganar la Liga, sabemos que como dije, es un proyecto totalmente nuevo, tres jugadores nuevos, un rookie, eh, un coreano que, que habla otro idioma obviamente. Entonces, eh, el reto para este año obviamente es, es ir paso a paso y volver a ganar la LL. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, ahora seguimos contigo Andrés. Sí, sí. Hola, buenas, Andrés de Artex ¿cómo están? Chao, aquí. ¿Todo bien? Hola. Hola. Eh, mi pregunta va a ser bastante directa. Sin explicar mucho, ¿usted ha tenido que cambiar mucho su estilo de juego debido a, la, a los cambios de jugadores? ¿O todavía están buscando qué, va, qué, qué estrategia van a mostrar durante el 2021 la apertura? Sin demostrar mucho, obviamente. Eh... Con respecto a si tuvimos que cambiar mucho Sí Como que las primeras semanas como que no O sea los primeros dos días que fueron los primeros dos Que jugamos, eh, nos costó mucho Entender cómo teníamos que jugar Por lo cual los resultados no fueron tan buenos Pero después O sea estuvimos hablando y Y como que Por así decir Sin revelar nada como que Encontramos la, la forma de Para dónde jugar y y nos está haciendo mejor así. Muchas gracias. Perfecto. Ahora seguimos contigo, Pedro. Eh, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. sí. Hola. Gracias. Los saluda Pedro de centinela y Reset MX. Espero que estén muy bien. Eh, con respecto a lo que han planteado sobre el objetivo de ganar eh, la LLA nuevamente y con un nuevo proyecto de jugadores, un nuevo equipo prácticamente, no se podían dar el lujo de conseguir cualquier jugador. ¿Cuál fue la propuesta de valor que tenían los jugadores que han contratado para pertenecer al equipo de R7, para pertenecer al campeón regente? Mucho. Eh, ¿Me puedes hacer la pregunta un poco más, más simple? La, la verdad no entendí. ¿A qué, qué sí, no, valor? No, no, no te preocupes. Eh, ¿Qué les llamó la atención de los de los nuevos jugadores? ¿Por qué los contrataron a ellos y no buscaron más opciones o algo por el estilo? Creo que nada, hola. Eh, cuando nosotros armamos este proyecto para 2021, sabíamos qué, qué jugadores iban a seguir y qué, y qué jugadores no. Eh, una vez que ya teníamos eso ya claro eh, tuvimos que buscar posición de de, de jungla de, de top y de carry en caso de rey eh, es alguien con, con mucha experiencia que ha pasado en, en, por equipos muy buenos eh, y es lo que nosotros estábamos necesitando eh, en cuanto a, a Santi a Cyphers es un jugador que que para nosotros es muy bueno, creemos que mecánicamente es muy bueno, lamentablemente sentimos que no ha, pas no ha pasado por los mejores proyectos, en y creo que no hubo un, no hubo un proceso, no hubo, no hubo una enseñanza correcta hacia él, entonces sí creemos que es un jugador que, que puede dar mucho, eh, si, si se trabaja de la manera correcta, y SEO es, es un rookie, la verdad es que creo que en nuestra región hay, hay muy pocos carries. Eh, que tiene un, un nivel alto, entonces sí sentimos que SEO que nos podía dar esa frescura y también traer a alguien nuevo a la escena, como dije, siento que hay mucha falta de carries, y básicamente es eso, buscamos complementar el, el, el proyecto en base a las piezas que teníamos y creemos que, que las tres son, son las correctas. Vale, muchísimas gracias y bueno, éxito. Gracias. Perfecto, ahora seguimos contigo, Edwin. Hola, hola. ¿Sí me, ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Hola, Kim, ¿cómo estás? Hola, Shadow. Nos vemos de nuevo, Kim. Este, <ríe> en preguntas anteriores y entrevistas anteriores este, hablábamos de tu experiencia en Wars y de la experiencia del split pasado. Bueno, ahorita estaba escuchando a mis compañeros y más que nada a mí me gustaría que ambos me contaran dos cositas. Una es cómo va siendo la experiencia personal. O sea, ¿se están divirtiendo realmente? O sea, ¿están están viendo una manera nueva en la cual implementar el equipo de R7, o sea, en el, en el split pasado, eh, eh, hacían cositas troles con los emoticons y eso. ¿Cómo va a ser el equipo esta vez? O sea, ¿cómo, cómo, cómo está siendo el equipo? ¿Va a ser igual de serio como en, el, en la clausura ¿O como venían siendo en, en el split este, de inicio? ¿Yo? Eh, bueno, primero que nada, hola. Eh, Primero aclararte que siempre fuimos un equipo serio, o sea, eh, nos tomamos muy en serio no, nuestro trabajo, eh, obviamente que estamos, nos estamos divirtiendo, creo que eso es un proyecto totalmente nuevo, como dije, con, con gente nueva, eh, estamos muy contentos por eso y creo que todos estamos bastante motivados, eh, pero nada, siento que... Como que me, me chocó un poco el, el hecho de que piensen que mi, mis jugadores trolean por tirar un emote. Siento que es, es algo que, que da el juego, que se puede usar. Obviamente que siempre tiene que haber un, un respeto y no spamarlo todo el tiempo. Pero sí dejarte muy en claro de que eh, siempre nos tomamos muy en serio en nuestro trabajo. Y que los chicos tiren emote no quiere decir que, que hayamos troleado un split o lo que fuese. Eh, eso quiero dejártelo muy en claro. Y, y sí, nos estamos divirtiendo. Eh, la verdad es, como, como ya reiteré, es un proyecto totalmente nuevo, eh, gente muy motivada. Entonces, está haciendo está un lindo split, todavía no, no ha empezado, pero la verdad nos morimos de ganas porque por ya empiece y poder demostrar lo que, lo que armamos. Ok, muchas gracias por la respuesta y espero que este, les vaya muy bien en split. Les mando un abrazo aquí. Suerte. No, muchas gracias. Perfecto, ahora sigues tú, Mateo. Eh, buenas, ¿me oyen? Hola. Hola, sí. Kim. Hola, Shadow. Eh, habla Mateo Riveros de Gamer Focus Colombia. Voy a hacer la pregunta recurrente que estaba hecho durante estos últimos días a los diferentes equipos. Uh, ¿cuál así, ¿Cómo se han visto afectados, ya sea para bien o para mal, eh, por los recientes realances, por los, los, los recientes cambios de la temporada 2021, lo que incluye pues, ya los cambios específicos a personajes? a los campeones, y, y la, la implementación de los objetos míticos. Increíble, es? es que mi rol no cambió nada. ¿Habla vos? Oh, no, más no, cosa no, más, no, no. más generales, un paso al staff. Bueno, eh, primero que nada, hola. Eh, creo que sí ha sido un buen cambio. Eh, creo que le da, le da cierta variante al juego, que, que es lo bueno que que tiene, o sea, creo que hace unas temporadas no, no había cambios tan grandes, entonces sí siento que, que, que nos ha venido bien, obviamente hay muchas cosas por descubrir, fueron muchos cambios, eh, pero nada, no, no, no siento que, que los cambios de ítems o los cambios de Champions eh, nos hayan afectado, al fin y al cabo es, es un proceso, eh, hay que aprender a jugar todo eh, lo que se debe jugar, entonces no no siento que nos haya afectado, como digo, es, cada vez que hay cambios grandes, todavía todavía hay muchas cosas por ver, eh, entonces, nada, no, siento, siento que no, no nos afectó, al contrario, creo que nos vino muy bien la... Listo, perfecto. Ambos, muchísima suerte en esta nueva temporada. Muchas gracias. Perfecto. este Bueno, ahorita yo voy a preguntar de parte de más y de Carlos Cantor. Eh, no sé si quién quiere contestarme, no sé, yo creo que Kim. Eh, ¿Hace cuánto inició la pretemporada para R7? Eh, la pretemporada R7 empezó en, en enero, o sea, nosotros llegamos todos en, acá a México en enero y desde ahí empezamos a entrenar. Eh, creo que a, a diferencia del año pasado, eh, hicimos un poco más de, de, de trabajo desde, desde antes de diciembre ya ya se estaba trabajando algunas cosas, si bien no, no se estaba entrenando, y nos dimos cuenta que, que llegar empezar a trabajar tan temprano puede, puede causar un, un impacto negativo. Entonces, esta vez lo, nos tomamos un poco más con tranquilidad eh, y, y tratar de hacer las cosas más eficientes. Entonces, básicamente empezó en, en enero cuando llegamos a México, eh, principio de enero. Perfecto, muchas gracias. Eh, ahora sigue Ana. Hola, buenos días. Eh, vengo de Punto Gamer y de Teando Podcast. Eh, mi pregunta es, eh, ¿cuáles creen que sean las fortalezas principales del equipo para este año? En caso que ambos tengan puntos de vista diferentes y podrían también compartirme los dos, cada quien su punto de vista, en caso de que sean diferentes. Voy, pues <risa> A ver, me gusta cómo respondemos. Creo que nada, hola. Eh, creo que punto fuerte del equipo es no, no, no, no han cambiado mucho. Si sí siento que este año tal vez tenemos un poco más de, de versatilidad en, en, en el lado de top, a diferencia de, de, del año pasado. Siento que Ray juega demasiados Champions, eh, es alguien que sí, sí nos puede dar, dar mucho aporte. En el caso de Carrie, eh, lo mismo. Creo que a diferencia del año pasado, eh, ahora no estamos muy limitados. El año pasado sí, sí sentí que estábamos muy limitados, sobre todo porque eh, tuvimos que hacer el, el swap de LESA de, de, desde mida a de carry. Eh, Entonces, más que nada eso, creo que, que, que ha sido bueno, creo que tenemos un equipo bastante completo, obviamente siempre voy a dejar en claro que, que es un progreso, no vamos a ser el mejor equipo en la primera fecha, eh, entonces nada, es ir paso a paso y siento que tenemos grandes jugadores y, y nada, eso. Gracias. Yeah, o Gracias. Sea, ¿Te respondo también? Lo que yo pensaba. Ah, sí, si sí, gustas, o oh, porfa, si quieres. O sea, digo, es casi lo mismo, porque, oh. o sea, en, en general también pienso que ahora tenemos más versatilidad top, y más champion en bot, creo que el estilo de jungla cambió un poco, pero, o sea, al, al final y al cabo, el, seguimos funcionando como equipo, que eso es lo importante, digo. Muchas gracias. No, no. Ok, ahora seguimos contigo, Stephanie. Gracias. Eh, hola, chicos. Me alegra saber que están bien. Aquí habla Stephanie Torres de Paua.cl desde Chile. Y quisiera hacerles la siguiente pregunta. De acuerdo a las experiencias obtenidas en World 2020, ¿cuáles han sido sus preparativos con esta nueva formación y expectativas para estas ligas? <risa> eh, bueno, eh, primero que nada Hola, eh, creo que la experiencia en words ha sido muy muy, muy buena muy, muy rica para nosotros eh, el hecho de entrenar contra equipos tops, ver cómo trabajan eh, más o menos sus su día a día creo que nos ha hecho replantear muchas cosas que nosotros hacemos en Latinoamérica eh, entonces creo que que ha sido una experiencia que, que nos va a ayudar a, a saltear muchos, muchos, muchos pasos que por ahí son, son complicados. La verdad es que más que nadie sabemos que un split es, es llevarlo, es, es progreso continuo. Creo que nadie más que nosotros lo sabe. Eh, nos costó la fase de grupo del clausura. Empezamos contra UCH. Eh, que, que casi lo perdemos, eh, pasamos por encima Isurus y dimos vuelta un 0-2 a acá. Entonces sabemos que, que es, es mucho progreso y creo que la experiencia en Worlds ha, ha sido muy buena, el hecho de, creo que lo que, lo que más nos, nos nutrió es, es ver cómo trabajan otros equipos eh, y competir contra, contra equipos top. O sea, hemos cremeado contra equipos muy buenos y, y es algo que, que todo lo que aprendimos en Worlds queremos llevarlo acá. cabo. Muchas gracias chicos, mucho éxito. Gracias a vos. Perfecto chicos, nomás para decirles que ya tenemos como unos 10 minutitos. Eh, ahora continúa Miguel Méndez, por favor. Miguel, ¿nos escuchas? ¿Aló, se me escucha? Listo. Ah, okay. Okay. Eh... Buenos saludos a los dos. Este, mi nombre es Miguel Méndez, vengo de parte de Código eSport. Y mi pregunta va directamente a Chao. De, después de la gran participación que tuviste en la fase de, de play-in del Mundial, eh, ¿cómo está tu motivación para esta, te, esta temporada competitiva? O sea, digamos que después del Mundial, lo único que quería era llegar a mi casa y descansar. Después del año que tuvimos y, y nada, ahora tengo la, la, o sea, las, las ganas para volver a ganar, la verdad, pero sobre todo mejorar con SEO con lo que lo que vendría a ser, digamos, todo lo que le pueda enseñar y, y en sí ser como la mejor el mejor dúo y, y eso, o sea, las ganas de ganar siempre van a estar, si no, no, no vendría... O sea, ven el, ven el equipo igual de fuerte después de tu experiencia. O sea, piensas que viene igual de motivado que la temporada pasada. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, suerte en te explique bien. Ok, ahora sigue Camilo. Hola, ¿se escucha? Sí. Ok, bueno, este viene, digamos, un poquito igual que de Stephanie, eh, ya que, pues, estamos hablando de que ustedes llegan del Worlds y, pues, llegan con un montón de experiencia. Pero, pues, cierta parte de su roster, pues, ya no va a estar, llega gente nueva. ¿Y cómo va a ser, digamos, esa comunicación con ellos? ¿Cómo van a inyectarle todas esas experiencias que tuvieron allá? Eh, más que todo, si alguno va a, tener ese papel de mentor o de, sí, como poderlos guiar para poder enfrentar, digamos, esta nueva temporada. Es que yo, yo? Digo, eh, bueno, primero que nada, hola. Eh, obviamente que, como dije antes, Wars fue una experiencia eh, muy buena para todos. Eh, sí tenemos un, un roster nuevo. Eh, creo que donde más se puede hacer hincapié es en la forma en, en la que nosotros como staff eh, inyectamos cosas. Creo que para Shadow y para Lone, el hecho de enfrentarse a, a muy buenos rivales, al tener a jugar solo Q contra gente que demasiado buena, creo que han, han aprendido mucho. Y en cuanto a nosotros, es, es mejorar nuestro, nuestra forma de trabajo. Al player se le va inyectando lo que necesita. Eh, no, no podemos ir en un día y decirle esto y esto y esto y esto al player, es, es, es un proceso, es, eh, cada, en cada momento hay necesidad, necesidades diferentes, eh, evaluando lo, lo, lo que necesita el equipo, lo, lo que se ve en él, eh, como digo, lo, lo vamos a ir inyectando paso a paso a medida que, que el jugador lo, lo necesite. Si, si vos tratás de, de meter todo en... en poco tiempo posiblemente al player no le quede nada, entonces es eso, paso a paso, eh, ir inyectando lo que lo que aprendimos en WARS, eh, y como digo, para cuatro personas nos quedamos en el equipo, no sí, para las cuatro personas que, que nos quedamos en el equipo y, y fue words WARS es una de las mejores cosas que, que nos ha sucedido. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Perfecto, ahora sigues tú, Facundo. Bueno, mi, mi pregunta eh, es, es tanto para Shadow como para Kim: ¿cómo confían el, en la integración de los, de los tres nuevos miembros que tiene el equipo al resto? Al resto de los jugadores que ya estaban. Como vos y a Lone. ¿Cómo era? ¿Cómo... ¿Cómo qué? ¿Cómo, ¿Cómo es la integración de los nuevos jugadores al resto del equipo? Mm. O sea, siento que... Seo y, y Santi son jugadores como que tienen mucho potencial, pero al mismo tiempo se tienen que adaptar como no sé si adaptar, pero a jugar a, a cierto nivel, digamos, a hacer constantes, que era algo que yo siento que, bueno, Santi eh, no tenía mucho en, en otro equipo, pero no por él, creo, sino por los, los equipos que tuvo y y nada, Rey siento que sí se adaptó muy bien, o sea, siento que también es muy, es muy importante y, y nada, comparado al, al otro split, creo que estamos bien, o mejor, o sea, el otro roster, perdón. Muchísimas gracias. Perfecto, y bueno, este vi que estás ahí, Rodrigo, ¿quieres hacer tu pregunta? Hola, no, estoy bien, Alicia, gracias. Ok, eh, bueno, yo voy a hacer una última pregunta eh, de parte del de medio Kevin Orgeo, porque no pudo asistir, pero pues estamos lavando aquí la información. Eh, y por último, para Kim, seguramente. Eh, ¿Qué nos preparó el arco iris para esta apertura 2021? ¿Qué expectativas? Tienen sobre esta temporada ahora con la salida de dos pilares importantes de R7, AC y LESA? Eh, creo que lo que les preparamos es, es un roster completamente nuevo con, con algunas caras ya conocidas, con un import de, de nivel, con un con un rookie como SEO que, que su experiencia es, es tier 3. Eh, Creo que tenemos un, un mix de todo. Eh, para nosotros, como staff, es, es muy placentero eh, trabajar con este tipo de proyectos porque son jugadores que, que ya no tienen ciertas manías, por así decirlo, de, de, de la experiencias eh, Santiago, ciphers y SEO son, son gente muy, muy moldeable, que se le puede enseñar mucho, que tienen mucho para crecer. Eh, entonces, como digo, creo que tenemos un, un balance. Perfecto, en cuanto a, a las metas de de 2021, como ya dije, es, es ganar. En cuanto a las salidas de, de Ace y Lesa, eh, obviamente Ace era una voz muy fuerte en el equipo, eh, es un jugador muy sólido. Eh, creo que, que Rey eh, cumple un papel, eh, un, creo que igual o, o mejor, la verdad, creo que mejor. Eh, por más que sí haya una barrera de idioma, en cuanto a Alesa, bueno, eh, la situación era bastante simple, necesitábamos un mid, él quería jugar mid y nada, se tomó la decisión de, de, de dejar a Lone, entonces creo que para 2021 estamos muy frescos, creo que caras muy nuevas, eh, algo no visto en, en R7 creo yo entonces nada, nuestra única meta es hacer un buen trabajo eh, ir progresando con las fechas, con las semanas eh, y nada, ganar esta liga, ganar la próxima liga eh, poder competir internacionalmente y saldar un, un poco la deuda que, que creo que dejamos en, en Wars. la verdad es que por más que le hayamos ganado a LGD y a, y a Rusia eh, bastante de, de una manera bastante contundente sí, sí creo que dejamos bastante deuda en ese sentido entonces nada, queremos ganar obviamente los dos splits y poder eh, darle a la gente lo que merece, a nuestros fans de R7, lo que merecen, que es un buen, un buen papel en un internacional, y básicamente eso. Perfecto, pues esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo, Shadow King, y bueno, mucha suerte para la tele. No sé si gustarían agregar algo más. No, no, no. no. Eh, Agradecerle a todos, creo que fue una entrevista muy... Muy, muy buena, eh, todos han sido muy respetuosos, así que nada, espero que anden súper bien y, y nada, siempre estamos disponibles para, para lo que deseen. Así que nada, chao, chao. Hasta luego. Gracias chau, chicos, chicos buenas tardes. Un abrazo.